En el contexto de la investigación de los saberes digitales, entendemos a la literacidad digital como al manejo del código que permite a los usuarios operar en el entorno digital, siendo sus principales tareas la de búsqueda de información y la capacidad para discriminar lo relevante y confiable de lo que no lo es. Un docente necesita de conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la búsqueda efectiva de contenido digital mediante el uso de buscadores en la web y del empleo de estrategias avanzadas para afinar los resultados como el empleo de palabras clave, operadores booleanos o filtros. Un docente consciente del entorno digital, de su alcance y de sus limitaciones, debe ser capaz de realizar búsquedas expertas, de manejar fuentes de información confiables, de presentarse como un sujeto con criterios para la selección, validación y uso de información confiable, así como para emplear una serie de estrategias digitales suficientes para encontrar la información que requiera. Más allá de realizar una búsqueda en Google, un docente debe ser capaz de distinguir de entre los resultados de la búsqueda si el contenido es promocionado por algún político, negocio o empresa, si es confiable y de buena calidad, si es original o derivado de una obra de mayor confiabilidad o si se trata de información dudosa, incompleta o de mala calidad. Asimismo, y por tratarse del contexto educativo, el docente deberá estar atento de la confiabilidad de las fuentes, el crédito a la autoría del trabajo de otros y de la forma en la que hará referencia a las fuentes de consulta.